Thank you. Como dice, como dice, jóvenes. Sabroso, sabroso, ¿eh? Hoy en esta noche. Sabroso, jóvenes. Para la Yolis. Ese Luis. Ese chino, buenas noches. Así es como se baila en Dallas, Texas. En Cedar Ranch de Agasajo Para crucito Para Vero Sabroso, sabroso, jóvenes Esa caja bacana Esa caja bacana Suena que suena Suena que suena ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bienvenidos Ah, bonito, bonito, ¿eh? Música de barrios en Dallas, Texas. ¿Con quién? Vampiro y la del bajo. Quisiera hacer una lágrima para rodar por tus mejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios. Del vampiro para la gaviota, jóvenes. Bienvenidos. Ay. Así es como dice, ¿cómo se llama jóvenes? Para Sensación Latina, sonido de la rumba, buenas noches. Como dice, como dice? dice, sabroso, sabroso jóvenes, de agasajo. Para Tania Sánchez, buenas noches Es el Luis Toda la banda sonidera del Cedoria Para la domadora, buenas noches Para Marisol ya está bailando Marisol. Baila, la bailala. Sabroso, sabroso, bonito, bonito, ¿eh? Échale, Luis. Salud. Con espumita, con espumita, por favor. Ah, bonito, bonito, bonito ¿eh? Lluvia de vampirazos. Lluvia de vampirazos para tochos ustedes, vampirazos. Así. Ay Esa caja Esa bacana, bacana. bacana Eso es lo que me gusta Suena que suena Para sonido La Máquina, buenas noches El Chaletino El Chaletino, ¿El chaletino? ¿El chaletino? Ay Ah, claro que sí Esos coros Vampiro y la de Bienvenidos Para el famosísimo cargo. La Buenas noches Para Gina Pliego Toda la banda sonidera de Pueblita La Bella ¿Con quién? Ahí está Marisol La famosísima Yolis Música de Barrios Bienvenidas. Bienvenidas Hoy en esta noche para Sonido Gaviota La Reina del Bajo en Dallas, Texas Cámara de Video, buenas noches Bienvenidas Ah, qué bonito, qué bonito, eh Para Tony Bautista, buenas noches Para la Descarga Sonidera hasta México. Se va. ¿Se va? ¿Con quién? Se va, el se va jóvenes. Muchas gracias. Se va de agasajo. Nos vamos.